Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta ocasión, eh, debido a que se acerca de la temporada de peje, voy a mostrarle algunas cañitas de pez rey o algunos combitos. Eh, en este caso acá les voy a mostrar uno de la marca Shimano, el combo de la marca FX, caña FX, en 4 metros 10 y el cito FX también, tamaño 3000. Eh, este es un combo que lo no puedo usar en lagunas, en ríos, en cualquier ámbito eh, eh, es bastante versátil. Después tenemos algunas cañitas de la marca BANDO, de la marca EXFISH, de la marca LEXUS, trabajamos de CUNAN, de EDGE, de SHIMANO, hay... la verdad que hay mucha variedad de cañas de peje, telescópicas, algunos modelos también de tres tramos que puedo utilizar para las peces de RED que se usan ahora. Bueno, como verán acá también algunos RECITOS, estos dos por ejemplo de SHIMANO, de TOKUMA, de SPINIT, después de REDFISH también, tenemos diferentes calidades, diferentes tamaños, para el que va a pescar la 1, que usa un precio más chiquito, para el que va a pescar la plata tamaño 4.000, al 5.000, por el tema de capacidad. Eh, así que bueno, cualquier cosa nos consultan, queden en los ahí se la pantalla. Porque siempre pueden abonar en cuotas sin interés, en 3, en 6, en 12 cuotas sin interés. En efectivo siempre podamos hacer alguna atención, así que bueno, cualquier cosa nos consultan, nos escriben por algún combo, una caña en particular, algún ring que estén buscando, y los asociaremos de la mejor manera. Un abrazo.